hola como ya sabréis eh, tenemos ganadora de nuestro sorteo de, de marina el número premiado en el sorteo de hoy ha sido el eh, 74.124. por lo tanto eh, tenemos que buscar el comentario número 124 y es de maría soledad díaz gregorio maría soledad te voy a dejar en la cajita de información una forma de, de que podamos contactar te voy a dejar mi dirección de correo electrónico y bueno, decirte que eres la afortunada, te vas a llevar todo lo que teníamos preparado para este sorteo. Y cuando no hablemos y me des tu dirección y tus datos, Marina viajará hacia tu casa. Estoy muy contenta con el resultado de este sorteo. Eh, lo he disfrutado mucho porque habéis sido muchas las que habéis dejado comentarios, pues más de 2.000. Es una, una maravilla. Y bueno, pues eh, felicidades a ti que eres la ganadora y muchas gracias a todas las que habéis participado. Nos vemos en el siguiente sorteo. Un beso, chao.